¿Grabando ahí o no? que transa bandita ¿Cómo andan, aquí el Tony ya se la saben, Día tranquilo un dominguillo para patinar y tirar unas tomas chidas con el dron, en esta ocasión por fin nos vamos a salir un poquillo del Montenegro que siempre hemos estado yendo ahí, la idea inicial es ir a Tabachines, hay que ir a tabacholos, solo tengo que pasar por unos camaradas que están aquí en Chapu, y pues nada a ver qué salen, unos trucos chidos, unas tomas perronas con el dron, Esta ya andamos aquí en Tabacholos Skate Park toda la banda patinando con el Godro y el Fuji estas copias que hay en Chapu está chido este parque, tiene ya varios años que lo construyeron tiene un bowl algo grande, como se puede ver aquí Sí Me dijo el Greñas si que quería que le enviara un saludo en uno de mis videos, así que Aprovechando que existe el Godru, pues también. Saludos, Saludos greñas. pinche greñas. Hasta Saludos. Montreal, perro. ¿Sí en Montreal, no? hasta Quebec. Sí. ¿En Quebec? Ah, bueno. bueno en Canadá, güey, la verga. Está ah, cámara, sí. Se anda aprendiendo la banda. Sacaron unos clips el Godru con el Fuji. Van los güeyes. Ah, pinche Godru. El Godru siempre ha patinado bien, perro, cabrón. Igual hay que aprovechar lo que estos güeyes andan grabando. Sacar unas chistomas con el pinche drone a la verga. Lo voy a apagar, lo a apagar acá de... Ah, ya. Yeah. ¿Está grabando ahí o no? Nada ah, más, güey, ahorita que se fue para allá, ya no lo veía. tú, ¿sí? güey, ¿sí? se vino a güey. Pues ya estuvo, banda del video por el día de hoy. Si sí salieron unas tomillas chidas, ¿no? Un clipcito de guffi. Sí, y al Todo chido hasta ahora. Canal, mismo canal mismo horario que hasta aquí vamos a dejar el video así que ya se la saben si te gustó dale like compártelo ahí con la banda no olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está aquí abajo un así nos vemos en otro video y recuerden que los campeones no usan drogas bye bye.